yo ya quiero darle la cordial bienvenida al viceministro de política tributaria Johnny Morales que está con nosotros viceministro le desinfectaré las manitos bienvenido gracias por visitarnos. Gracias Mónica eh, mira a través tuyo primero un saludo fraterno a todos nuestros televidentes en toda Bolivia eh, y bueno acá estamos para poder comentarles y poderles un poco explicar eh, este este nuevo esta nueva medida, una medida que lo que busca es eh, darle un tratamiento igualitario al tema de lo que son los seres digitales. Y bueno, o sea, eh, veremos que, cómo lo vamos a llevar la discusión en la Asamblea, ¿no? Bien, viceministro, eh, justamente se ha llevado este anteproyecto ya de esta ley que pretende alcanzar, eh, bueno, ampliar el alcance del impuesto al valor agregado a aquellas empresas extranjeras que prestan estos servicios digitales. ¿En qué consiste básicamente este anteproyecto? Muchas gracias por la, por la pregunta, Mónica, porque me permite aclarar un tema. Nosotros hemos estado eh, recibiendo y leyendo eh, mucha información respecto a este tema en dos sentidos. Un primer elemento que nos indicaron que se trata de un nuevo impuesto Y eso es falso, no, est no estamos creando un impuesto Lo que estamos haciendo es alcanzar con el impuesto al valor agregado A los servicios digitales que prestan las servicios del extranjero en Bolivia ¿No? Estamos alcanzando con el IVA al nuevo a las eh, empresas transnacionales que venden servicios digitales en Bolivia el Primer elemento Segundo, eh, que es un tema de que también que nos han estado, bueno, están escuchando y leyendo de que eh, eh, en Bolivia se estaría eh, disincentivando los emprendimientos, digitales. no? Falso, ¿no? eso es, también es falso. ¿Por qué? Porque al contrario eh, hay muchos, eh, hay mucha iniciativa. De jóvenes, de gente boliviana, de crear aplicaciones para el servicio de la población, ¿no? de distinto tipo. Pueden haber eh, de servicios digitales de tipo de, de, de intermediarios, de, de aplicación de bajar software, puede haber servicios digitales relativos al tema de escuchar música, ver videos eh, y otro tipo de streaming. Si son nacionales, estas, estas empresas estaban eh, dentro del marco normativo y estaban hasta la fecha emposando a favor del fisco el tributo correspondiente por los servicios que venden, un nacional, ¿no? Pero las extranjeras, por ejemplo, te hablo de Netflix, de Google, de Amazon, de Facebook, de YouTube, no estaban pagando un impuesto. Estábamos en un terreno de la informalidad en cuanto a este tema en Bolivia. Con este nuevo, eh, con, esta, eh, con esta, este proyecto de norma que se mandó ya a la Asamblea la semana pasada, lo que pretendemos lo que queremos, y así lo tenemos que entender, es que estas empresas extranjeras que están vendiendo sus servicios en Bolivia, paguen el impuesto correspondiente. Eso es lo que pretende lo que se Entiende y pretende la norma en su, en su estricto sentido, ¿no? Que los, los que están afuera, que venden un servicio, paguen en Bolivia el impuesto correspondiente. Entonces, esos son dos, dos elementos que yo quería comentar a todos los televidentes, porque estamos advirtiendo una suerte de mala información de, de, de, de muchos temas, que eso no, no, no, no, es, no es correcto, ¿no? ¿Cómo se pretende realizar esta recaudación, por ejemplo, de los impuestos? Mira, eh, nosotros, eh, yo me permití traer acá uh -huh. un, un cuadros, unos cuadritos que nos pueden ayudar a explicar. Este, estos impuestos no son, este tipo de, de cobro, en realidad es un cobro a estos servicios digitales, no es un tema nuevo, no es un tema que nosotros lo estuviésemos incorporando a, recientemente, ¿no? es más bien, estamos un poco demoraditos en este tema, porque en países, por ejemplo, de la región, en países, no sé... ¿Acá está bien? Sí, sí. Sí, por favor, me puede enfocar acá. Está no. bien. Fíjense. En países de la región, en Uruguay, por ejemplo, se cobra el 22% por concepto de impuesto valor agregado. En Argentina se cobra el 21%. En Chile se cobra un 19%. En Colombia se cobra un 19%, en Costa Rica un 13%, ¿no? en Paraguay un 10%. Una vez, si es que así lo dispone la Asamblea, si nosotros incursionamos con nuestro nuevo cobro a los servicios digitales, lo que vamos a tener es que, en su caso, vamos a incorporar dentro de este cobro un 13%, que es la licota por concepto del impuesto por lo agregado en Bolivia. Vamos a incursionar, al, al, al igual que sí en, en, en Costa Rica, que es el 13%. Entonces, eh, no es un tema nuevo, es un tema que sí es muy de mucha vital importancia. ¿Por qué es de vital importancia? Porque el mercado de los servicios digitales en todo el mundo está teniendo un crecimiento geométrico, podríamos decirle. ¿Por qué? Mira, para que ustedes me puedan entender un poco, la, sobre todo la población, Hace más o menos un año, un año y medio atrás, nadie se preguntaba y nadie todavía tenía conocimiento del TikTok. Exacto. Y ahora es un fenómeno mundial. Es una empresa que, que factura mucho dinero. Entonces lo que queremos es que esas empresas, ese tipo de empresas como TikTok, tributen en nuestro país. ...como cualquier con nacional que tenemos en nuestro territorio... ...traer un trato igualitario... ...entonces estamos tratando de ese fenómeno... ...de ese comportamiento... ...ahora... ...este tema lo hemos venido discutiendo... ...analizando, debatiendo... ...desmenuzando un poco ya más un tema de la parte operativa... ...con distintas experiencias del país, de nuestra región... ¿no? ...estuvimos con, con nuestros eh, compañeros y expertos tributaristas de Uruguay, de Chile, de Argentina, que nos, nos comentaron, nos hicieron conocer sus expectas, su, su experiencia en realidad, ¿no? Cómo lo han hecho, cómo, cómo lo han, han logrado, ¿no? Y entonces ellos nos contaban que sí, evidentemente, eh, también tenían una suerte de, digamos, de, eh, de, de, de, de, de, temor de que no, no funcione. Me dicen no, al contrario, o sea, este, este tipo de empresas nacional de transnacionales, deciden voluntariamente se han venido a inscribir cuando ya ha habido una norma ¿no? porque ahorita pues, me decís, ¿por qué no les cobras? bueno porque no tengo la norma pues, que me acompañe la, la, la acción normativa ¿no? la acción de impuestos internos, ahora con este proyecto de norma ya vamos a tener un marco normativo y ahora les vamos a decir ok aquí en nuestro país se paga por los servicios digitales que tú vendes ¿no? y ellos eh, en el caso de Chile Uruguay nos dijeron ellos se sometieron y voluntariamente se inscribieron y vinieron y posaron. Y pagan, pagan el impuesto. Entonces estamos apostando en esa misma línea. Nosotros ya tenemos un directorio de todas estas empresas que están prestando servicios en Bolivia y lo que nos corresponde ahora es por una parte discutir en la asamblea ya discutir este tema en la asamblea, explicar a nuestros asambleístas el propósito, el espíritu y qué queremos. Y, ¿no? y por otra parte, tenemos ya que ir trabajando, ya invitando a, a, a, a reunirnos y a tomar contacto con las empresas para decirles, mira, tenemos un marco normativo y lo que queremos es que ahora eh, tú tienes que pagar acá. Entonces, te, te damos las mayores facilidades, le, inscríbete. Claro. ¿Cuánto se pretende recaudar? Mira, eh, Estimamos nosotros que eh, anualmente recaudemos algo así como 30 millones aproximadamente. Pero esto eh, puede ser una, un dato que, que no, no siempre se cumpla. Eh, acuérdense que cuando decíamos en este mismo canal que impuesto a las grandes fortunas hemos calculado 100 millones de recaudación, uh -huh. eh, pero ahorita estamos con 224 millones de recaudación en el impuesto a las grandes fortunas lo mismo acá, son estimaciones son datos que recabamos en base a la información preliminar todavía que tenemos, es un mercado muy dinámico el tema de servicios digitales están apareciendo Disney Plus HB Plus o sea, van apareciendo cada día otros otros competidores en, en, en, entran otros actos en escena y entonces eso vamos a ir eh, va a ser muy dinámico vamos a ir, vamos a ir capturando entonces, pero tenemos una estimación, yo diría, un poco, eh, muy, muy, muy, todavía muy preliminar, eh, de 30 millones. Eh, y bueno, esto va a ir aumentando progresivamente en el tiempo, porque el mercado digital, dado en un escenario donde ahora ya casi todo es digital, claro. esto va a ir ampliándose. Bien. Viceministro, según análisis de expertos en economía, Señalaban que quienes van a pagar este impuesto son los bolivianos, es decir, si uno paga una cuenta de Netflix, por ejemplo, en 50 bolivianos, se va a aumentar, póngase, no sé, a 53, y es eso el monto que va a pagar el boliviano, y no así la empresa. ¿Es clara esta idea? ¿Es correcta? Mira, gracias por, nuevamente por la pregunta, Mónica. Todos los que somos eh, tributaristas y, y, y que realizamos una, un análisis riguroso del tema, antes de advertir una opinión, evidentemente sabemos que el impuesto al valor, el valor agregado, que este es el impuesto que vamos a alcanzar con altas servicios digitales, señala y dice eso. En el tema del impuesto al valor agregado siempre se traslada al consumidor final. O sea, no, eso no es una novedad. No sé, los analistas, parece que están descubriendo la polva. No, señores, eso, es, eso siempre se ha dado y se va a dar. Siempre se traslada al consumidor final, el impuesto valor agregado. Si vos cuando compras un bien, tu facturita, y te dicen, el IVA es tanto. Te cobran por concepto del IVA en la factura. Lo propio acá. Entonces, pero ¿cuál es la particularidad acá que yo quiero comentarte, Mónica? Mira, este mercado de servicios digitales es muy competitivo, muy competitivo. Hace tiempo atrás, hace un año, un año y medio atrás, tú tenías solamente Netflix. Y ahora tienes un abanico de servicios que te dan, de empresas que te dan el mismo servicio de poder, de, de entretenimiento con una variedad, una, un menú de películas que tú tienes a tu servicio para poder verlas. Tienes Disney Plus, tienes HBO Plus, todas están transitando a este tipo de servicios, ¿no? Son una competencia para los, para los TV cables, por ejemplo, televisión por cable. Muchos usuarios nos decían, yo ya he dejado de pagar el TV Cable y me he pagado, me pongo, me voy al servicio de, de Netflix, porque para mí es más cómodo. Entonces, hay una competencia y estamos dando un mismo tratamiento. Pero, ¿qué es lo, qué es lo que pasó en muchos países, eh, Mónica? Como hay esta suerte de competencia, y obviamente la competencia.. Eh, no permite ver el tema de lo que son eh, en el sistema de precios que hay en el mercado. Obviamente puede haber, inclusive, hasta disminuciones en algunas tarifas. ¿eh? Entonces, por ejemplo, en Chile nos comentaban que también hubo este, este, esta mirada de muchos, de muchos, de muchos usuarios muchos ah, pero nos van a trasladar todo el impuesto a nosotros. Sí, pero en muchos casos se dieron de que el impuesto, si bien... Eh, se, se cobró, pero no se trasladó 100% al consumidor, sino fue compartido con la empresa. Uh -huh. Porque la empresa también vio que hay competencia en el mercado de, otros, ¿no? de otras empresas que también te están prestando el mismo servicio. Entonces hay una suerte de, eh, de, de, de, de, de, de competencia en el mercado, vuelvo a, vuelvo a reiterar, de que no necesariamente ese tema de lo que se va a trasladar todo al consumidor final es verdad. Entonces, eso está pasando en el mercado, mercado digital y nosotros eh, vemos que puede ser, en nuestro caso, sí también puede suceder muchos de esos elementos, y, eh, lo, pero lo fundamental, lo que tiene que entender en este tema, es que nosotros vamos a cobrar el impuesto eh, a las empresas que eh, están vendiendo sus servicios. Yo aprovecho un tema más, han, se, han, han, se ha señalado de que Ahora los servicios, eh, bueno, ahora los, los paquetigos que compramos o los paquetes para internet que compra el joven, la señora, el señor para usar el internet diario va a subir. No, nosotros no estamos grabando el internet. Por ejemplo, hay muchas, por ejemplo, Netflix, para que ustedes me entiendan, te cobra, yo, te, yo tengo acá unos precios para, fíjense, actualmente, acá, ¿no?, Actualmente en Netflix hay un paquete que se llama Netflix básico, te cobra 7.99 dólares, casi 8 te cobra, ¿no? Básicamente 8, 8 dólares. YouTube te cobra 9.49, Spotify te cobra 5.99, y un premium te cobra 14. Son, son precios en dólares, pero fíjate, por ejemplo, si nosotros cobrásemos y trasladásemos este, este impuesto con IVA, ¿no? El Netflix básico va a subir a 9.02 dólares. ¿No? Ahora ellos te cobran en dólares 7.99 y subiría a 9.02 YouTube te subiría de 9.49 A 10.72 Spotify te subiría de 5.99 A 6.77 Y es un premio de 14 a 15.80 Estamos hablando de precios en dólares Como ellos te los cobran Pero como tú lo Estamos en un escenario, en un supuesto De que todo el impuesto se trasladase Al, al, consumidor. al consumidor Pero en la realidad No está sucediendo esto si no están asumiendo parte, están asumiendo las empresas, porque obviamente quieren tener el mercado, quieren todavía no afectarse en su, en su número de usuarios, de, de consumidores en realidad, de consumidores, y bueno, ellos tratan de, bueno, trasladarlo un poco al, al consumidor y otra parte lo están asumiendo ellos. Eso está pasando en, en muchos países de la región y no está, como se señala, que todo lo van a trasladar al consumidor. Eso es muy relativo, es eso, ¿no? eso, eso, eso pasó en la realidad, está pasando en la realidad bien viceministro entonces vamos a estar al tanto de este debate que bueno me imagino va a ser en los, en los próximos días y ver el resultado de este anteproyecto muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros gracias a ti Mónica, Sí, estamos atentos y yo creo que esta semana eh, más tardar la siguiente semana ya nos vamos a ir a reunir con los asambleístas y a explicarles el, el objetivo y el propósito ¿no? que esto es para que también las empresas que nos venden del extranjero servicios paguen impuestos en Bolivia esa es la idea Bien, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el viceministro de Política Tributaria Johnny Morales hablando acerca de este anteproyecto que ya ha sido presentado a la Asamblea Legislativa en torno al alcance del eh, impuesto al valor agregado para las empresas extranjeras que prestan servicios digitales en nuestro país.